Fuerte bueno, eso. todo bien. Fuerte. Me, me cogieron... Me Fuerte cogieron. eso. Lo eh, señores, en, en, lo, lo en, en la guía del día, México, eh, mm. todo el mundo sabe que está dominado por un, por un narcotraficante en alguna zona. Sí. Todo el mundo conoce los carteles. Eh, el cartel que vean, de Sinaloa. De Sinaloa. Eh, yo les recomiendo en eh, Netflix... Eh, yo siempre he dicho que las dos mejores series de, nar de, de, de narcos es Pablo Cobar, que fue el patrón del mar, sin duda sí, la, mejor, sí. y, la mejor, y la de Chapo Guzmán Y la de Chapo Guzmán yo, yo, yo no me verla, Yo la repito. Usted tiene que ver 200 esa serie. Veces. Porque cuando usted ve esa serie, usted va a entender cómo la corrupción del país, eh, cómo los gobiernos... De, son de, los de que México. manejan esa parte. Son los que manejan como ellos, los mismos narcos, son los que eligen los presidentes. Entonces ahí usted va a entender por qué lo que, lo que pasó ayer. Entonces es bueno que usted vea esa serie. Sí, porque se parece mucho a un momento sí. cuando, cuando le descartan la ayuda del gobierno al Chapo, eh, pasa eso mismo. No, no, pasó también, pero pasó, que... algo parecido fue que fue cuando estaba eh, el presidente que estaba antes de Peña Nieto, eh, sí, vos, Felipe, sí, Calderón, Felipe Calderón, Felipe Calderón, que sí. tuvo un acuerdo con parte de, de los chapos, eh, con los narcotraficantes del Chapo para poder destruir los Zetas. Y en México hubo una gran matanza que, eh, sí. producto a eso. Eran fuertes los Zetas. Y eh, hubieran, habían casi dos do policías por día murían durante ese tiempo, de tanta muerte que hubo. Entonces, ¿qué pasó ayer? Bueno... Eh, a, a, a, apresaron al hijo del Chapo Guzmán uh -huh. Vamos a ver algunas imágenes De lo que sucedió El hijo de, de, Cha, de Chapo Guzmán Y cuando lo apresan El cartel de Sinaloa Se lanzó a la calle de, Cul de Culiacán Que no, es la ciudad no, no del Chapo de de Con armas largas la verdad, o sea, la verdad, eh, la Empezó el tiroteo De manera sorpresiva Y cuando se lanzó el tiroteo eh, Se entró las fuerzas armadas de México eh, Las autoridades y eso hubieron más de, de, de, de ocho muertos son por ahí, que fue la, la última cifra que vi en CNN. Y cuando lo apresaron, el hijo de Chapo Guzmán, ellos se lanzaron para que lo, lo liberaran. Eso hizo que hubieron eh, guaguas, camiones, autobuses quemados. O sea, eh, ellos metieron una presión sumamente fuerte, lo, eh, los narcos, de, de, de, en esa ciudad de Culiacán. Y, ¿qué pasa? El presidente de México, eh, eh, Carlos, eh, Manuel López Obrador, todo el mundo está esperando la, sus declaraciones. Y en la mañanera, que le dice la mañanera, sí, el anual, el él, él hace diario. Uh -huh, diario. Entonces informa que la policía de, de México, las autoridades de México, le dieron libertad al hijo de Chapo. Eh, y que él lo respaldó. Entonces, eso se ha hecho viral, porque lo que pone eh, entredicho es que los narcos son los que controlan México. Yo tenía muchas esperanzas en, en ANLO creía que era un tipo que venía con cambio nuevo con México pero eso me decepcionó del presidente de México ah no yo lo yo lo entiendo a él. yo yo creo yo que entiendo. él se dejó doblar eh, doblegar la Ay, mano y ¿y tú no, no pero, pero no, no, tú, ¿tú, ha, tú, tú mismo has visto los documentales Doble y, y sabes que, cómo son las cosas entonces que qué, en, en, en, en, en ese así? caso en ese caso que tú habías hecho lo que pasa es okay. que, uh, eso, en el momento el momento que en el momento que un cartel te pone presión a ti por tu, por tú hacer cumplir la ley y meter preso a, un, a una persona que es de, de, que un narcotraficante, y tú, como presidente de Estado, eso da un mensaje de que tu estado es débil. Eso ya es cierto. Tu estado cierto, es débil. Eso es Entonces, cierto. en el momento que pasa eso. Ahora, en, eso sea, en el momento que pasa eso, te da a demostrar que Chapo, que el hijo no. de Chapo, perdón, es más fuerte que El gobierno de México. No, es una estrategia. Ah, eso no está pensando. Es una pensaré. ciudad, señores. Ajá, una no puede sola ser ciudad, eso. eso no puede ser 100, eso. 200 muertos. Ah, Exacto. que qué gobierno más sangriento? Que le ataca. Comienzan a atacar Sí, pero que te está diciendo. Pueden decirlo. Lo, lo suelto ahora, no lo pero. Lo suelto ahora, pero te agarro ahorita. Y, entonces. Sin, para evitar muchas muertes. Son muchas. No hay tres personas que pero van a. matar dice estar. que es, no. Sí, pero que el problema no es que. Bueno, es, es, es doloroso eso. Si dice que no. Si dice que no. Porque el presidente que era por debajo. que no control. Sí. Oye, tú estás diciendo que los narcotraficantes de, de, de Culiacán, porque no estamos hablando del país completo. Sí, porque son diferentes, son diferentes cárteles. No, no, pero en esa en ese ahí fue en la Silanoa, sí, es eh, Sinaloa. es a lo, no, lo que me refiero, es que son fuerte. diferentes. No, no, en, en, ellos son el más fuerte ahora mismo. En Culiacán sí. No, en Culiacán, claro, porque esa es zona. zona. Ahora, lo de Sinaloa le demostraron a México que ellos tienen más fuerza que el Estado... Mayor, o sea el presidente las Fuerzas Armadas, Entonces, ¿Quién, ¿quién, ¿quién, ¿quién le solicitó la libertad? Pero escúchame es que ¿quién, ¿quién, ¿quién, Mira, Jorge Ramos, que estuvo hablando sobre eso. Pero escúchame, escúchame. ¿Quién le solicitó al presidente que le iban a dar libertad? ¿Quién fue que le solicitó? No, eh, la autoridad autoridades. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Es cambiar el jefe. Sí, pero que sí, cambiarlo. Como... Ya. Ah, ok, está bien. tú lo soltaste, se cambió. Pero hay muchas la cosa. cosas que no se cambió sabemos. una cosa, él va a seguir igual, impunemente. Óyeme, óyeme lo que. Lo queda queda, queda, muy, queda, no, queda o sea, muy mal parado, él. Queda mal, el tipo, queda mal. Queda muy mal parado. El tipo me mató ¿Y, y si le matan 300 el, o sea, gente inocente. Te, pero, que te, pero que te estoy diciendo. El gobierno más sangriento que hay. Entonces. sí, sí puede pasar tiene esa, sin esa, ningún problema. Esa fue una estrategia. Calderón hizo. Lo que hizo fue la fuerza bruta. Y a Calderón no le fue muy bien. Cuando Calderón lo hizo en su ah, periodo, pues, entonces, de pronto cuidándose ah, que, es el que hijo está. de Chapo que ah, está viendo la foto. De pronto cuidándose que está, entonces, el plebito, hablo. El plebito, el es el hijo de, de Chapo. El Miren lo que pasa. Cuando Calderón lo hizo. Es cuidándose que está. ¿qué hablo. ¿Pero qué fue el problema con Calderón? ¿Por qué Calderón, eh, la gente lo vio mal? Porque, lamentablemente, Calderón también se unió. Al, a, un, a, un, a un lado de, de, de los narcotraficantes, no fue que él acabó con, con los Z porque era sin, el cartel, ¿Tuvo que unirse? cartel de Sinaloa. Usted tiene que ver la serie. El cartel de Sinaloa se unió con el gobierno para destruir un cartel. Un cartel. Eso fue lo que hizo, eh, sí. se hizo eso, eso, Calderón. Eso lo demuestra que quiero, lo fuerte que soy. Yo entiendo que para mí, <ríe> Anlon no debió, bajo ninguna circunstancia, como un grupo de una ciudad, Arma, va hasta M por encima de las autoridades. Oye, de, de me escuchan. digo que ni que sí ni que no. Yo digo en son que, que okay, es una estrategia. Ok, también. ¿Qué le voy a hacer la ¿Qué va a pasar después? De aquí? No, que quedó el, mal parado el, el gobierno, a, a, está bien. Queda mal ahí, digamos. Pero Óyeme, él ajá. quedó mal parado, pero si él le había dicho, no, no lo vamos a soltar y le, le niega el avi, al gabinete la que la él cosa le solicitó todo feísima, eso. Ahora mismo. feísima ¿no? ¿no? De 200 y no, vamos a pasar no, los muertos te, ya. Pero tú, tienes, tú, tienes un, tú eres la autoridad. Ahora tú, ¿tú tienes, tienes que cambiar tiene, ahora, la forma de controlar. De pronto sueltan para llevar la forma. A nivelar un poco la cosa, tiene que cambiar ese gabinete entero y esos generales que le solicitan eso a él. ¿Tú entiendes? Para Hay que él se vea un poco sabe. mejor, porque quedó mal parado, claro está. Porque tú no se puede dejar de llevar de un delincuente. Bueno, eso lo estoy diciendo, claro. él se dejó llevar de la otra parte de presión de un delincuente. Sí, pero oye, oye, parte, ¿cuál? Que no. le, le iban a matar 300 gente inocente. Pero es que tú tenías que buscar, tú ¿Eh? no podías ceder ah, tan, busca... ceder de una forma, de... por ejemplo, pero dime fue tú, una solicitud. ahora rápido, negociar. ¿Cuál es el? Lo mejor era negociar. Si ¿cuál es el segundo más buscado de México? Después que de el Chapo. licenciado. No, no, yo no hicieron preso hace tiempo. No, está preso. Recuerda que a través del licenciado en las declaraciones fue que agarraron. Eh, le caído preso, no, el no, es que nunca lo ha caído preso ha sido el compadre de Chapo. Eh, eh, el el llama, mayo, el, el. el. el. el mayo ah, okay. Zambada. Pero que el, el. Mayo Zambada nunca ha caído preso, ¿verdad? Eh, durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Con, ¿Cómo la policía van a agarrar el hijo que chibatió el Chapo? Como si no agarraron al hijo de Chapo? Si no agarrado a Mayo durante más de 40 años que tiene en México. Y, eso, y él que tiene y la cabeza. El Mayo, ahora... Y el Mayo que está la cabeza, sin algo. Uh -huh. Va a agarrar al hijo de Chapo ahora. ¿Tú crees que lo vuelvan a agarrar? Eso fue de un descuido de ese muchacho. Él nunca imaginó que lo iban a agarrar. Él sí. estaba cerca de un sitio donde él pensó que estaba solo. Como tú sabes que no sí, lo, lo iban a agarrar. Fue, fue previsto, lo agarraron lo previsto fue. Y vinieron, pa' y lo agarraron. Pero en mayo tiene más de 40 años en México y, y nunca lo no agarrado. Ahora yo te digo que lo siguiente. Foto de mayo, te digo lo siguiente. Puedes buscarla ahí, Te digo lo siguiente. Si lo soltaron tan rápido, algo hay ahí que no sabemos. Ah, pero que eso ha sido. Pero, pero que te estoy diciendo. Si, si, si ANLO quiere venderse como un tipo diferente, transparente, que yo creo, yo siempre he dicho que ANLO ah. era una persona diferente. Pero, como un tipo que te vende una vaina diferente, para mí, para mí va a ahora. Para ponerse de relajo de un, de un hijo de una narcotraficante. Pues, para mí ahora, nunca, para él, a nivelarse. Él un tiene poquito. que una, un bajadero a eso. Él no lo va a dejar tiene como que él lo va a dejar. El, el, eliminar que, mucha gente. Si no busca la forma. Si se queda así. Se, mira, ahora mismo los medios internacionales están todos. Mira, New York Times, El País, todos los periódicos internacionales lo han se lo han comido. Se lo han comido. Ah, ya, ya. A Andes, vi a, a Jorge Ramos que le dijo, ya ay, tú no. sabes... <risa> bueno. Víbelo, René.